Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Bienvenidas y bienvenidos cuando son las 12 de la noche aquí en España. Y creo que tenéis muchas preguntas, muchas cuestiones que formular. Y creo que hoy es un buen día, ¿no? Porque llevamos ahí unos, unos cuantos vídeos eh, bastante polémicos para algunos, para otros no. Llevamos como tres o cuatro vídeos atrás que están siendo pues, un poquito controvertidos. ¿no? Así que mmm, vamos a empezar este directo. A ver si os puedo ver por aquí por el chat y os puedo contestar. Tengo el volumen quitado para que no suene por aquí. Vamos a ver si esto me carga. Vamos a ver. Estaba aquí leyendo unas cositas. Voy a ir cerrando para que esto vaya un poquito mejor. Vale, ya estoy con vosotros. Buenas noches, ahora os veo. Saludos a todos, os veo aquí en el chat. Me gustaría que las preguntas eh, que hicierais las escribierais en mayúsculas, por favor. Porque es que si no, ahora iréis escribiendo y para mí va a ser un poco follón localizaros. ¿Vale? Eh, sobre todo poner antes de la pregunta al país, ¿no? Para saber de, de dónde hacéis la pregunta y os leeré, eh, pues bueno, el nombre, el país y la pregunta. Bueno, Santi, que vive en México, dice, habla de los bots que te comenté, Rafa. Pues si te digo la verdad, mmm, no me he fijado en que hayan bots, según lo que dice Santi, pues hay unos bots que se van repitiendo los comentarios en otros vídeos. Bueno, puede ser que sea gente que incluso copie y pegue en, en, en diferentes lugares, ¿no? Dice, ¿por qué dices que AMLO y Soros tienen un acuerdo? Gracias por contestarme desde México. Pili Zorrilla. Bueno, pues mira, si te suena un proyecto de electrificación rural que costó unos... que está valorado unos 15 millones, que es un préstamo de 15 millones de dólares, eh, según ha informado el Banco Mundial, actualmente para los gasoductos también... Es un, es, un es un proyecto un producto, un producto, proyecto, de 110 millones de dólares que se centra en el diseño e implantación de modelos energéticos sostenibles para zonas sin acceso a la red eléctrica. El proyecto incluye 50.000 hogares, pues bueno, desde Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca, como se diga, no sé cómo se dice, Guerrero y Veracruz. Pues bueno, eh, Soros ha inyectado. Pues la friolera, a través de sus empresas filiales o secundarias, pues la friolera de 5 millones de dólares. Si te sirve la respuesta, pues ahí la tienes, ¿vale? Más cositas. Eh, España, ¿qué te contestó Ciudadanos al pedirles una entrevista? Dice las crónicas de ABA, España. Pues no me ha contestado todavía. <coughs> Más cositas. Paños, Juan Manuel Paños. España, ¿crees que hay bases USA en la luna? Pues Mira, es un tema bastante controvertido, pero ¿por qué no? ¿Por qué no van a haber bases en la luna? Puede ser. Se dice Oaxaca, ¿verdad Santi? Disculparme. Vale, Oaxaca, lo, ya lo he aprendido. Gracias. Mariano Escobar hizo la Rafa, ¿qué opinas de los supuestos hongos que encontraron en Marte? Saludos de Argentina. Bueno, pues te voy a decir la verdad, he estado, con, he estado hablando con Alba, la compañera Alba Espejo de Misterios del Mundo y me ha estado hablando de ello. sé que grandes canales han sacado estos temas y si te digo la verdad, no lo he visto, pero digo yo una cosa, eh, ¿por qué no? ¿Por qué no pueden haber hongos? Y si hay hongos hay humedad. Bueno, esto me imagino que os lo contestará Alba mañana, en un vídeo de mañana, o Pasado mañana, no estoy muy seguro. ¿eh? Alba Espejo, Misterios del Mundo. Me la ha contado ella, ¿eh? me la ha contado ella porque es que yo no sigo ningún canal, salvo el de Alba y algún amiguete más, poco más. ¿Quién crees que tomará el relevo del viejo Soros? Lezo, no sé de dónde eres. Buenas noches. Pues sus hijos, sus hijos, él tiene cinco o seis hijos. ¿eh? Antonio Honorio Escribano, España, ¿qué opinión tienes sobre la abstención activa? ¿Me puedes explicar un poquito qué es la abstención activa? ¿Vale? Puedo entenderlo por diferentes formas. José Luis, España, ¿qué opinas del feminismo actual? Eh, a ver, yo opino que el feminismo liberal eh, siempre ha sido bueno, es necesario para recordar a la especie humana pues que hay hombres y mujeres pero opino que el feminismo radical eh, de supremacía no tiene lugar en este planeta. ¿eh? La supremacía ni por parte de hombres ni por parte de mujeres. Ahora, lo que es el feminismo liberal, ¿qué quiere decir esto? Que la mujer reivindique sus derechos como mujer y como ser humano, me parece excelente, pero la supremacía ni por parte de hombres ni de mujeres. Saludos para ti, eh, Jorge Luis. Dice Félix Ruz, dice Rafa. En los dolmenes de Soto cogí una psicofonía flipante por si te interesan. Por supuesto, tienes el correo eblverdad.gmail.com, ya lo puedes enviar, y si no, al correo de también la compañera Alba. Dice José Hurtado: los sistemas cuánticos de computación dice son extraterrestres. ¿Qué piensas? Bueno, a veces subestimamos un poco la tecnología que tenemos en este planeta ¿no? y tampoco creo yo que tengamos que subestimar. Hay gente que se dedica a eh, los sistemas cuánticos ¿eh? y que hay mucha investigación y mucha ciencia detrás de todo eso. ¿eh? Por favor, poner el sitio de donde sois, así pues saludamos a nuestros amigos de donde, de donde sois, ¿no? Ángel ZE, Estados Unidos, ¿es verdad que habían cuatro pirámides en lugar de tres en la meseta de Giza? No, solo hay tres, han habido tres grandes y tres de las reinas. La gran pirámide negra, que dicen que está destruida, eso no está destruido, está un poco más al sur, ¿eh? un poquito más al sur y bueno, está medio derruida, pero es la pirámide negra, ¿eh? la cuarta pirámide eh la que se confunde con la cuarta pirámide, ¿vale? Hay, hay una serie de grabados que coloca una cuarta pirámide, pero que no es una cuarta gran pirámide, es una pirámide de las tres pirámides de, la, de las reinas, ¿eh? Que no se confunda porque yo, historia y arqueología es lo que yo creo que domino, creo, ¿eh? Vamos, no sé, un poquito eh, España ¡Uy, qué rápido va esto! ¡Guau! Wow, vais muy rápidos, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! uy. Me voy a dejar muchas preguntas. A ver, despacito. A ver, España, ¿qué pasa con el petróleo en aguas españolas? ¿Por qué no se extrae cuando se conoce que existe? Bueno, pues eso es un monopolio, José María Carretero. Eso es un monopolio y a veces hay que pedir permiso a los que tienen el monopolio. ¿Eh? Hay que pedir permiso. ¿A quién? A los yankees, ¿eh? que son los que tienen el monopolio. Cuidado, cuando digo yankees no lo digo de forma despectiva, lo digo de forma cariñosa, pero tienen el monopolio, compadre. ¿Qué vamos a hacerle? ¿Eh? Y ahí tienen que haber acuerdos de empresas tiras y aflojas, la mordidita, esas cosas ¿eh? que, que, que son normales. Pues bueno, ¿de qué país es este canal? Este canal es de España, de Spain. ¿eh? De Andalucía, Spain. ¿eh? Jaén, sur de España. ¿eh? Ángel Sánchez, para ti. De Spain. ¿eh? Made in Spain. Bueno, eh, eh, Pablo Ángel Quintana. ¿Qué opinas del vídeo que parece que cayó un ovni en Alaska? En Argentina, en otro mundo parece, Sudamérica. No he visto ese vídeo, campeón. No puedo opinar, no lo he visto. ¿eh? Walter Taboada. Pero decirme dónde sois. Dice, hola master saludos desde, eso bueno, master tampoco, eh desde Buenos Aires, Argentina. Un beso a mis amigos de Argentina, claro que sí. ¿Cuál es tu visión de todo en general? De acá, de dos a tres años, ¿cómo ves la cosa en tema económico y en general? Me gustaría saber tu opinión personal. Nefasta, nefasta porque mira, te voy a contar. Lo que el resultante, el resultante de Europa, esto es un cable que tengo yo por aquí, yo tengo cables por todos los sitios y ninguno me lo enchufo yo. Bueno, eh, el resultante de lo que está pasando en Europa es, eh, ya sabéis, las medidas de Soros y de todos los gobiernos que están ahora así eh, pactando, pactando con Soros. Pues, eh, en América ahora, por ejemplo, lo tenemos el mayor ejemplo lo tenemos en México, ¿no? Pues en México vemos cómo eh, se va a disgregar la sociedad, va a haber eh, separatismo, va a haber... Eso trae un caos económico, eso trae pobreza y sobre todo cuando los que vienen de fuera, los migrantes, ¿eh? que también lo vais a sufrir en Argentina, espérate, no corras, no corráis, ¿eh? que os va a pasar en toda Latinoamérica. Pues bueno, eso traerá pobreza. Pobreza para el el, el autóctono del país, ¿eh? para los que vivís en el país, y eso pues te hará más pobreza. Esta crisis, que ya estamos en, en esta crisis 2019, eh, mañana, precisamente, haremos un programa de economía con un economista que lo vamos a traer aquí, que nos va a hablar de todo esto. Y lo haremos en directo. Y así también podéis hacer preguntas de este tipo. Pero la crisis está servida por los ideales políticos y toda la bazofia que está metiendo soros en los diferentes países. Y ahora, aunque yo sé que mucha gente se me va a echar encima, pero de aquí dos, tres añitos os acordaréis de Rafa Fernández y diréis, madre mía, este señor... No soy profeta, sino es que aquí lo hemos vivido ya y ya España ha despertado. Ya hay una pluralidad política impresionante y ahora parece ser que no van a haber mayorías absolutas en los gobiernos. Y eso es importante. Y esto también lo tenéis que eh, aplicar en vuestros países. Saludos a Argentina. Walter Taboada. Eh, Beatriz Acuña, buenas tardes. ¿Qué opinas de lo pide el presidente de México a España, soy de Mexicali, México, es buen saber, opinión española, saludos, un beso a mis hermanos de México. Claro que sí. A ver, mira, yo te digo una cosa, eh, esas son cosas diplomáticas, en, un primer, en primer lugar. Los españoles de a pie lamentamos que haya habido eso, yo lo lamento, o sea, se podía haber eh, hecho de otra manera, pero claro, ya sabemos que no podemos pensar en un contexto del siglo XXI, Aplicarlo al siglo XV-XVI no podemos, no podemos, porque habían conquistas, habían masacres. En Europa nos habíamos masacrado. O sea, España, Francia, Inglaterra, eh, eh, eh, Portugal, eh, Países Bajos deberíamos de pedir, pedir, repedir perdón a todos. Claro, queda muy bien ante el, el rollo político. El rollo político es perfecto, sí, yo pido perdón, pero claro, un rey, un rey es algo muy complicado. Y más cuando es un rey que no tiene nada que ver con los reyes de entonces, porque no son ni familia. Porque aquí hubo una guerra, en España, hubo una guerra de sucesión y entraron los borbones aquí. Y gracias a los borbones, vosotros os habéis independizado. Si hubieseis tenido a los reyes anteriores, a la estirpe de los reyes anteriores... Ahí no se independiza ni el tato, ahí hubiese habido más masacre. Pasa que los borbones dijeron, pues bueno, pues ya está, déjalo a las criaturas. Y entonces las personas que estaban allí, te estoy explicando un poco a modo de bar, ¿eh? para que nos entendamos, pues no vamos a, a, a disertar aquí con historia, ¿no? Entonces, los españoles, por la mayoría de los españoles, ¿yo qué quieres que te diga? No, no, no veo a un español sinceramente con ganas de ir a masacrar a nadie. Luego he leído cosas por ahí que si el oro lo estamos disfrutando nosotros. No, el oro el oro se lo han gastado las élites, eh, han habido más guerras en España se han gastado en armas y nosotros no estamos disfrutando nada de eso. Yo no soy culpable, al contrario. Yo lo que quiero es ir a América y estar con vosotros codo con codo, así cara a cara y echar con vosotros unas cervezas y comernos unos buenos asados. Y es que eh, eh, tenéis un concepto en muchos lugares de, de Latinoamérica, tenéis un concepto equivocado, lo que es el empresario, el gran empresario español, los grandes mandatarios y el español de a pie. Luego he leído incluso que aquí somos racistas, pues las comunidades más grandes que hay aquí son latinoamericanas, por encima de las marroquíes que hacemos frontera con ellos. Y aquí tenéis un reconocimiento histórico que, por ejemplo, las fuerzas armadas podéis entrar. Así, así, ala, venga, me voy a las Fuerzas Armadas Españolas y puedes estar. Y luego te dan una nacionalidad al cabo de cinco o seis años, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que no hay una, ¿cómo diría yo? Hay una rencilla contra los latinos, eso es una tontería, eso es mentira. Mira, la comunidad latina más grande está en Madrid. Y allí hay gente de todas las nacionalidades. Aquí donde vivo yo, por ejemplo, yo voy al gimnasio, que voy diariamente. Pues hay una, una chica que es eh, latinoamericana, que es de Ecuador. O otro señor que es eh, de Colombia. En eh, fin, ahí no pasa nada. O sea, vamos a ver, eso, esos eh, rollos, ¿no? La respuesta a tu pregunta, pues bueno, es muy fácil. Yo creo que eso es algo, eh, es un poco tapadera. ...que están haciendo en México. Lamentar lo que pasó. Yo creo que sí se lamenta. Y se... Pero claro, también tendríamos que lamentar... ...que eh, tendríamos que echar la culpa a los árabes... ...a los musulmanes, porque estuvieron aquí... ...y anterior a los griegos. Y ahora tendríamos que pedirle explicaciones a los franceses... ...porque en el siglo XIX nos invadieron. Eh, no podemos vivir con una cosa así. Yo creo que eh, México, que es un país eh, fuerte... ...y que los mismos gobiernos de México... Al cabo de 30 años, de estos 30 años, y sobre todo la gente de México, no os fanaticéis, no os fanaticéis. Mirar México como una base sólida y económica y potente a nivel mundial. Yo es como lo veo. Ahora, lamentar lo que pasó. Pues bueno, se puede lamentar, claro, porque ves las realidades de entonces, que eran unos indígenas y que fueron españoles que además eran delincuentes. O sea, esto no se cuenta, algunos eran delincuentes, que no se querían aquí y se embarcaban porque incluso huían de la justicia. Claro, cuando eso llega a que ahora nosotros, ciudadano español, que somos un currito, que trabajamos y que nos hablan de estas películas, dices, pero, pero si eso ocurrió, ha, ocurrió al final de la Edad Media, al final de la Edad Media, ¿sabéis lo que es la Edad Media?, pues eso ocurrió al final de la Edad Media. Cuando cae Constantinopla y se descubre americano, pues empieza la Edad Moderna. Yo no sé, el rey, pues yo no creo que vaya a pedir disculpas el rey. Yo creo que está bien o mal. Yo no creo nada. Yo creo que yo no he sido. Y te invito cuando vaya por allí, o que me invites tú, te invitaré yo. Vamos a seguir. Eh, Robert Luis Flores dice, Perú, ¿hay algún presidente en la actualidad que no esté a favor de la élite? Uf, eso es muy complicado. No conozco a todos los presidentes uno por uno. No sabría decirte, pero todos, todos responden a, a intereses económicos. Fíjate que cuando dejan su presidencia... Incluso el que acaba en la cárcel. Cuando sale fuera de la cárcel tienen un puesto de trabajo en una gran petrolera, petrolífera o en una eléctrica o en, en grandes empresas. Con lo cual, Sebastián Mac Maclen dice, sigas y Rafa, saludos desde La Plata, Argentina. Hablarás de algún caso ovni reciente, gracias. Sí, hablaremos de ovnis, claro que sí, por supuesto, informes ovni. Y creo que próximamente me dijo la compañera Alba también de hacer un programa... Que vamos a contar. Tengo nueve casos de desapariciones en Alaska. Lo que pasa es que no he tenido tiempo de sacarlo por aquí. En su canal vamos a comentar dos casos más. Si os interesa, estáos pendientes y luego lo hablaremos ahí. Eh, Antonio Honorio Escribano. No acudir a las urnas para deslegitimar el sistema. Eso es una tontería. Porque siempre va a ganar alguien. Y siempre hay gente que va a votar. Eso favorece a las mayorías. Eso es una chorrada. Tú quieres cambiar el sistema, vota a alguien. Hay más de 5.000 partidos políticos en España, por ejemplo. Solo conocemos 7 o 8. Pero hay 5.000. Búscalos y vota. Santi dice, tú ya sabes de dónde soy. Lo sé, perfectamente. Opinión sobre elecciones en España. Gran salto de Vox o unión de izquierda con nacionalismos. Hombre, van a ver, aquí se va... ¿Eh? Se va a enfrentar las dos las dos partes. Piensa que Vox está irrumpiendo de una forma brutal y me parece estupendo porque el Partido Popular ha tenido tiempo de cambiar las cosas y ha tenido mayorías absolutas y ahora andan llora, llorando y lloriqueando diciendo, ah, es que esto lo vamos a cambiar, pero si lo podéis haber hecho y no lo habéis hecho. Y el Partido Socialista pues está un poco a zarandear el avispero, ¿no? A, a hacer pues lo que está haciendo López Obrador, hablar de la guerra civil, desenterrar a Franco, ya ves tú, al español que está en la cola del paro, lo que eso no le importa, le importa un bledo. Yo creo que va a haber... Eh, Muchos dicen que la clave va a ser Ciudadanos. No, la clave va a ser Vox. Va a ser Vox para que gobiernen las derechas, porque la misión de las derechas es quitar a Pedro Sánchez y, y a Podemos y, y a toda la izquierda. Yo es como lo veo, ¿eh? cuidado. Igual me equivoco, llegan las elecciones y es todo lo contrario, que pff, nunca se sabe. ¿Vale? Ángel Sánchez, gracias a ti. Eh, espero haberte contestado. Eh, la izquierda no se va a unir, Santi, con los nacionalismos porque ya han visto que han perdido. Han perdido mucho. En Andalucía ya lo han perdido. Andalucía será el primer bastión del Partido Socialista y ya lo han perdido por estas tonterías. Ha ganado el Partido Socialista, pero se han juntado tres partidos políticos, Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Y los han quitado del poder. Y eso es un problema, porque eso se puede repetir, Santi. Y ese es el miedo del Partido Socialista. Con lo cual, acuérdate el discurso. Antes los eh, separatistas eran buenos, iban a negociar con ellos. Ya no, porque saben que la han liado parda. Y Ciudadanos, que parecía que les iba a acercar a Antoñas, tampoco se va a juntar con los separatistas. Con lo cual... Aquí la cosa está muy apretada, ¿eh? Pero yo creo que sí, que va a ganar la derecha. Yo estoy más que seguro. Las crónicas de Ava. Hola. España, dice. Eh, ¿Crees que hay evidencias de que los Stargate, puertas estelares para llegar a otros planetas, ya existen? Evidencias. Yo creo que no hay. Yo creo que no hay. Yo me parece a mí que no hay. Se me ha ido la pregunta. Uuuh, vamos a subir. Starman, saludo Rafa, from South Florida. Besitos a Florida, Estados Unidos. Rafa, qué terror con AML. Blanca Estela Vázquez. Vaya. Lo siento, pero es que me he muchas preguntas, pero no por gusto. Vale, ya sabes quién soy. Vale, perfecto. José Hurtado, Venezuela. Muy bien. Lezo, Alicante. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bien se vive en Alicante, eh! ¡Ay, brujo! ¡Qué bien vivís ahí! Dice Daniel. dice... ¿Qué opinas de Planetas Naquedos y New Naquedos? ¡Londres! ¡Ah, de Londres! Pues no opino nada porque, si te digo la verdad, ya hace... Pues te podría mirar el WhatsApp, pero hace más de un mes que no hablo con él. Y yo, últimamente, no sigo a nadie, ¿eh? No sigo a nadie porque estoy muy concentrado con mis cosas. ¿Qué opino? Pues qué buen tío. O sea, siempre que le hemos pedido ayuda, nos la ha prestado... Eh, no te puedo decir nada malo de él ahora de sus canales es que no lo sigo a veces él me ha dicho oye, mírate este vídeo y tal y, bueno, está bien, está bien, no está mal eh, gusto de opiniones yo no, no puedo calificarlo porque luego se me echa la gente encima no sé yo me cae bien, es ¿eh? buena gente y, y buen compañero es de los pocos o ninguno es decir, es el único compañero que sabe mantenerse en su sitio. Entonces yo creo que eso es digno de respeto. Ahora, ¿qué él hace eso? Pues él sabrá por qué lo hace. Yo he hablado con él varias veces y hay muchas cosas de trasfondo que son realidad. Pero claro, cada uno puede creer lo que quiera. Hay otras pues que ya no lo sé. Porque es que no sigo sus vídeos. ¿eh? Pues un saludo para ti. <coughs> Fernán González. España, ¿qué pasa campeón? ¿Qué crees que está detrás del 11M? Mucha mentira. Mucha mentira. Y que hay que saber la verdad. Y que unos señalan a unos, otros señalan a otros. Y cuando todo el mundo señala a todo el mundo es porque alguno es el culpable. Si todos señalan a un sitio, todos unánimemente señalan a un sitio, pues ya está. Pero no. Uno señala a unos, los otros a los otros. Ahí hay mucha mentira, Fernán. Ahí hay mucha mentira. Se tiene que saber esa mentira. A ver, ¿por dónde sale? Y a quién implica. Por eso se están pasando. Uy, que le doy a esto. Se están pasando la pelota unos a los otros. En fin, Blanca Estela Vázquez. Saludos desde México. Saludos para ti también. Claro que sí. A nuestros hermanos de méxico si es que a mí me hace gracia cuando me decís pinche huevón métete en tus cosas y digo, pero porque qué pasa yo no puedo sentir a méxico a argentina a nuestros países de latinoamérica que sois nuestros hermanos Si lleváis en la sangre esto que ahora pedir perdón y tal vale que sí que está muy bien pero algunos he llegado he llegado a leer eh, muerte a un, al español mata al español ¿Qué dices, tío? ¿Cuáles son tus apellidos? Que lo llevas en la sangre. Que tú y yo tenemos más parentesco que yo con un italiano. ¿Lo entiendes? Con un italiano no tengo ningún parentesco. O con un portugués, que somos vecinos. Pues tenemos más parentesco sanguíneo con vosotros que con los países europeos. Es que esto no lo queréis entender. Pero bueno, yo me imagino que, claro, el, el muerte al español es muy bonito y muy patriótico y muy populista y tal, pero eh, yo creo que eh, si hubiese una, una unión más con España entre, entre los países de Latinoamérica, yo creo que nos iría mejor a todos. Pero bueno, esto, esto lo digo yo, esto lo digo yo, no lo dice nadie más. ¿eh? Dice, en las costas gallegas también hay petróleo, así como en Levante y Cataluña. Muy bien, Santi, te vamos a llevar ahí ¿eh? y vamos a montar ahí una gasolinera. Saludos. Eh, Dan yes, ¿qué opinas de Planeta Naquedo? Ya te lo he dicho. España, ¿vale? ¿Tienes alguna persona famosa como referencia o inspiración en la vida? Puede ser de esta época o del pasado. Jorge Luis, guau, wow, me ha gustado tu pregunta. Pues eh, sí, mi padre. Mi padre. Mi padre fue un gran referente para mí. Mi padre falleció ya hace 15 años, hace 15 años. Eh, y fue un gran referente, un señor con dos carreras, ingeniero químico, ingeniero industrial, militar, del ejército del aire. Eh, un hombre serio, cabal, sabía mucho de mecánica. Eh, luego era un, un gran padre eh, y luego un gran amigo. ¿no? Fíjate si es así, que cuando él falleció, yo perdí a un padre y a mi mejor amigo. Y yo, pues, eh, me basé mucho en sus enseñanzas. Es la persona. Ahora, histórica. Histórica, pues bueno, tengo buenos referentes. Eh, te puedo hablar de Alejandro Magno, te puedo hablar de, de Napoleón Bonaparte... Tuvieron, Fueron brillantes hasta que perdieron la cabeza. Eh, creo que son mis dos referentes históricos muy bonitos de estudiar. ¿eh? Y luego las culturas, la egipcia, la sumeria, por supuesto, y la íbera. ¿eh? La íbera, lo que tenemos aquí, lo poquito de información que tenemos en España sobre los íberos. En fin, dice Elena Jara, saludos desde New York. Rafa, se te quiere. Y yo a ti también. Muchas gracias. Madre mía, desde Nueva York, ¿qué me veis? ¿Qué lejos? Madre mía, tiene que hacer frío allí ahora, ¿eh? eh Carili. Hola, desde México. ¿La reina Isabel y la nobleza es reptiliana? No, mujer. Eso es para vender... Para vender un poco el rollo. No, no son reptilianos. ¿Qué van a ser reptilianos? Yo en esas cosas... Yo no me meto ni creo, porque... Te voy a decir una cosa. Hay más... Mira, a veces la realidad supera a esta ficción. A veces hay realidades que superan a la ficción. Y esto pues lo sacó, no sé quién fue, ahora mismo no lo recuerdo. La élite de la corona británica y... Dime la verdad, ¿tú te lo crees? Pues si tú te lo crees, pues créelo. Yo no lo creo así, sinceramente. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias, Carili. ¿Eh? Desde México. Madre mía, cuánta gente de México, ¿eh? a ver, A ver si cuando vaya a México ¿eh? nos juntamos todos y echamos unas buenas cervezas, ¿eh? Que yo creo que no... chistes vamos a contar un montón. Y sobre todo voy a contar los chistes de españoles. Que os vais a reír. <risa> Dice Domingo Benavides Arredondo. Rafa, la inversión de solo de 6 millones o mil millones USA. Invertirá mil millones. De momento... La inversión es de 6 millones. 6 millones. Los últimos datos que yo tengo. Madre mía, que voy a tirar el micrófono. ¿eh? Yo con estos pelos. Es lo último que tengo. Ahora, yo no sé si este señor ha invertido más. 6 millones de dólares, perdón. ¿De dólares? 6 millones de dólares. Son muchos millones. Calculalo en pesos. Verás cómo te asustas. Yo misma. Así me gusta. Original. Dice una mujer youtuber se expone. ¿Más a posibles gentes desagradables que un hombre, youtuber? Sí, bastante más. El ejemplo lo tenemos con Alba, ¿vale? Alba, pues incluso entre los propios compañeros, no los que tenemos ahora, anteriores, pues ha sufrido acosos, ha sufrido insultos, eh, desagravios, eh, menosprecios eh, por ser mujer. Eh, todo el mundo va al físico, Si una mujer que tenga un buen físico, ¿no? Pues va al buen físico, si tienes mal físico, al mal físico, eh, si sí, a la mujer se le ataca más. Y parece que es más débil, pero yo te puedo asegurar que no, no sois más débiles. Tienen más mala leche, como se suele decir, que nosotros. Nosotros guardamos la compostura, pero hacen las mujeres flash, vais al, al, al lío directo, ¿no? Sí, lo tenéis bastante peor y son más desagradables porque hay mucho machismo todavía en Internet. ¿eh? Y yo lo digo no porque yo... o sea, lo digo porque lo sé, porque es que yo veo los comentarios que le hacen a Alba, porque ya me los copia y pega y me los pasa por aquí por el teléfono y me dice, mira lo que me han dicho. En fin. ¿Por qué ya no das caladas al vapeador en directo? Pues si lo tengo aquí, Santi. ¿Quieres que dé una calada? Mira. no, espérate esa es una calada de mentira es que me he tragado el líquido a ver, sigo leyendo Santi, queremos malo dice, sí, en Argentina todo mal, Rafa todo aumenta bueno, Argentina tenéis allí yo no sé cómo en América tenéis tantos recursos y andáis llorando algunos que si los españoles nos robaron. Pero si tenéis más de lo que se llevaron los conquistadores. Yo no sé. Mira Venezuela. Tú fíjate Venezuela. Venezuela con lo rica que, que es esa nación. Y que están así. Pero bueno. Pues esto. Esto. La realidad supera la ficción. Bueno. José Luis, España, después de haber hecho tu entrevista a Vox, ¿qué opinas de ellos en general? Pues que si cumplen lo que dicen, me gusta. Y lo digo abiertamente y me da igual lo que la gente pueda opinar. Yo como no tengo complejos, ni tengo nada que esconder, ni le debo nada a nadie, si cumplen lo que dicen, me gusta. Ahora, si no cumplen lo que no dicen, van a tener aquí un enemigo número uno. Pero te digo una cosa, yo he estado con Javier Ortega, Ortega Smith, con Javier Ortega, además es un tío súper guay, entrañable además, muy cercano. Y yo le hice esa pregunta, digo, oye, ¿y cuando estéis ahí arriba, vais a cambiar? Me dijo, no. Además el vídeo el que os dejé, además ya no teníamos cámaras ya, o sea, ya fue un poco a título personal, ¿no? Y me dijo, no. Si cambiamos este proyecto, no, no tiene razón de ser. O sea, yo los veo con convicción. Yo los veo con convicción. Ahora, si mañana, cuando salen aquí o salen allá, cambian, entonces van a tener un enemigo conmigo. ¿Por qué? Pues porque si es más de lo mismo, igual que pongo a parir a Rajoy y a Pedro Sánchez, pues puedo poner a parir a quien haga falta. O sea. Yo no tengo pelos en la lengua, y vosotros lo sabéis. Lo que pasa es que a mí me hace gracia cuando la gente me dice, se te ve el plumero. Vamos a ver, a mí la izquierda de ahora, la que hay aquí en España, no me gusta. Yo recuerdo, fijaos, esto lo dijo Alfonso Guerra, dice, tú coge los, los políticos antiguos, ¿no? De, de, de, de, de después de la transición, Felipe González, Guerra, eh, Santiago Carrillo... Eh, en fin, todos los políticos de aquella época, ¿no? Julianguita, ¿no? Los vas poniendo ahí. El, el del Partido Popular, como Fraga. Unos fuesen mejores, peores. Pero tú ponlos en un renglón. Y debajo, su equivalente pol político. Es un mojón. Un auténtico mojón. O sea, ha bajado la calidad de los políticos. Ahora van falsificando títulos. Y antiguamente, eso es hay políticos que son honoris causa en algunas universidades, en algunas, universidades, de algunas materias. ¿Tú cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que baje el nivel de los políticos? ¿De todos? ¿De derecha, de izquierda? Sí, ahora me diréis, si ¿sí es que Podemos, pues mira, Podemos, el señor Pablo Iglesias, para ser lo listo que es, parece que ahora está despertando en ciertas cosas. El que estaba tan de parte de los medios, ahora está diciendo lo mismo que dice Vox. Que los medios están comprados. Por algo lo dice. Mi respeto es hacia todos los políticos, por supuesto. Pero, de momento, vamos a ver qué pasa. Pregunta. Martín Trujillo, ¿cómo estás? ¿Qué opinas del escritor que dijo que los mexicanos eran unos indios e ignorantes? Eso no se puede decir, Martín. Eso no se puede decir. Eso es una falta de respeto a personas trabajadoras, a personas de, de a pie. Eso es generalizar. Otra cosa es que diga que los políticos de México o los mandatarios de México, eso es distinto, porque están expuestos, son personas públicas, ¿no? Y te pueden dar por todos los sitios si eres un político. Pero al pueblo eh, indígena o a los mexicanos, pues yo eso no lo comparto, ¿eh? Porque no hay que insultar a nadie. ¿Qué es lo que sobra hoy en día? Insultos Hoy, por cualquier cosa que alguien no está de acuerdo, te insultan Si no, dímelo a mí, hoy he tenido que borrar 70, 80 insultos Y 12 o 13 amenazas de muerte Yo misma, yo desde España, venga eh, Voy lento porque es que no puedo ir por más, más rápido Yo siempre he estado seguro de que AMLO es enemigo de Soros Domingo Benavides, no, no es enemigo Dolores Urbina, eso genera que los ánimos se calden. Cortina de humo, Dolores Urbina, puede ser. Yo creo que sí. Marta Mónica, hola, saludos desde Uruguay. Madre mía, desde Uruguay que me veis y todo. La, uf, la virgen. Eh, Dolores Urbina, es como fomentar el odio. Sí, no entréis en esos juegos. Y os van a meter el juego de los indígenas, los que no son indígenas, los que tienen más mestizaje, los que sus padres son no mexicanos, pueden ser estadounidenses, españoles, chinos, no lo sé, eh, ahí van a empezar a separaros. Esto ya ha pasado aquí, esto ya está pasando y ha pasado y la gente ya lo ha visto y han dicho, de eso nada, mucha gente no entra en ese juego ya, no entréis. Mr. Snake Natil, Latino, ¿qué me dices tú? A ver. Desde Chile, ¿cuándo vas a hacer una gira sudamericana? Pues, Andele, Wayne, pues no lo sé. ¿Cuándo voy a hacer una, una gira sudamericana? Pronto, no lo sé. Mira, yo este mes de abril, eh, mes que viene, o sea, quedan 18 días. Embarco en, en un avión para ir a Egipto. Ya dije que ya no voy a viajar a Egipto. En los próximos... A ver si voy a viajar más veces a Egipto, por supuesto. Pero que el año que viene no iré a Egipto. ¿Barajamos en ir a Turquía, a Estambul? O no lo sé. ¿eh? No lo sé. Podría ser Sudamérica. Pero es que en Sudamérica es que está muy lejos. <risa> y vale mucha plata, hermano, ¿eh? desde Chile. Vale mucho dinero. No sé, estaría bien. Pero claro, mira, ya, ya, ya intenté hacer pues, una especie de, de mini congreso, congreso en Colombia y en México. Fracasó. Al final aquello fracasó. ¿Por qué? Porque se cobraban unas entradas, evidentemente era para sufragar gastos. Porque uno dice, bueno, y... Te vienes a México, ¿vale? Yo voy a México, pero ¿sabes lo que vale el pasaje a México o a Colombia o a Argentina? Vale mucho dinero. Entonces, pues habrá que sufragar algo, ¿no? Habrá que pues, hacer pues unas ponencias, ¿no? unas charlas, un fin de semana entero y luego pues ya tiramos toda la semana y nos vamos por ahí a ver lo que haya que ver, ¿no? Por decir algo. Pero no lo sé, me encantaría, me encantaría mucho, ¿eh? Pero de verdad, o sea, os lo digo de verdad, ¿eh? El clip de Windows, dice... Anda, el clip de Windows, ¿qué haces tú por aquí? México nada su presidente una cortina de humo mientras sus políticas económicas fracasan. Es que no está aplicando ningún tipo de política económica. O sea, entró al poder y que... Primero, lo del aeropuerto, no ha quedado muy claro lo del aeropuerto. ¿Eh? El, el aeropuerto nuevo que se estaba haciendo en Ciudad de México. Era en Ciudad de México, ¿no? Si no recuerdo mal. Eh, no sé. Eso no ha quedado muy claro. Eh, vamos a ver. Pablo Ángel Quintana. Muchas gracias. Rafa Fernández. Yo te digo la verdad. Es la verdad. Lo que dice sí es que nos echamos para atrás nosotros mismos. Eso es verdad. Si es que yo siempre he dicho lo mismo, si quieres escuchar hablar mal de ciertos países, ciertos países de Latinoamérica, habla con la gente de allí y te hablarán mal. Y dices, pero vamos a ver. Si hay que hablar mal de tu país, si tu país es cojonudo, si tenéis recursos para enterrar a Europa con dinero, lo que no tenéis son buenos mandatarios, no los tenéis. Y ese es el problema. El que dirige vuestra economía, el que dirige vuestro destino. Eso no son buenos. Dice, no hacer caso a eso, estamos orgullosos de ser hispanos. Domingo Benavides Arredondo. Hombre, Benavides Arredondo Domingo, nombre y apellidos españoles. Somos primos, eh? buenos, somos primos hermanos, no somos hermanos. Primos hermanos somos con los portugueses, con los italianos. Con eso somos primos, hermanos. Pero es que con vosotros tenemos el mismo idioma. Tenemos prácticamente una cultura similar, eh, al 60 o al 70% igual. El otro 20 o 30% es una cultura autóctona, una cultura propia de nuestro lugar, de nuestra cultura, de nuestro sitio, de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestros padres, de nuestros amigos. Pero luego tenemos otras culturas, es más, tú fíjate. Tú junta a un italiano, un francés, un portugués, un español, o un mexicano, un chileno, un argentino, a todos los latinos y a un brasileño. Y uno que habla español cuenta un chiste y el resto de los hispanos nos vamos a reír. El italiano y el portugués todavía están buscando el chiste, porque no tienen ese humor. Y eso es una de las cosas que yo me he dado cuenta. Tenemos hasta el humor muy parecido unos un poco más sarcástico otros menos pero en definitiva muy parecidos y cuando una comunidad tiene el mismo humor que la otra comunidad o al 90% se entienden porque además tenemos el temperamento muy parecido los españoles somos fuego ¿eh? somos los más ruidosos de Europa y los más fogosos aunque los italianos hacen mucho ruido también pero bueno vamos a ver eh, no hacer caso a eso Orgullosos, vale, domingo, muy bien Jaime Zavala, buenas noches Desde de República Dominicana ¿Qué opina usted? No me hables de usted Que soy muy joven Además se me nota por mi larga melena eh, De lo que puede suceder entre la pugna Que tiene Rusia y Estados Unidos En Venezuela Mira, yo te voy a decir una cosa Yo creo que en Venezuela A am, marea revuelta ganancia de pescadores ellos ni pierden ni ganan no es su territorio va a perder más venezuela va a perder más venezuela eh, venezuela hagan lo que hagan se van a endeudar mucho y va, se van a tener que tomar medidas económicas de ayuda a venezuela en un corto plazo de tiempo ¿eh? Y vamos a tener que ir los españoles, los franceses, los de todos los países, sin armas, sin armas, ¿eh? sin armas a ayudar. ¿eh? Yo estaría encantado, si tengo que ir a Venezuela a ayudar, yo no tendría ningún problema. Sin armas, En son de paz, en ayuda. ¿eh? pero el, el, es que es una pena es que es una pena y hablar de esto yo sé que a, a algunos eh, les, les levanta sus pasiones más, más profundas y a otros les levanta sus tristezas más oscuras y es un tema delicado y yo veo que que habrá que ayudar habrá que ayudar de, de una forma muy inmediata ¿Eh? A ver, tenemos aquí a Alba. Espejo, eh, Alba Espejo, la tenemos por ahí, está por aquí. Lo que pasa es que no ha escrito. Yo sé que está por aquí. Notamos su presencia. Comentario. Ismael Díaz. Ante todos, ante tantos hechos históricos donde hubo masacres, el ser humano debería pedirle perdón al mismo ser humano. ¿Vale? Entonces estaríamos retrocediendo. Y viendo nuestras propias miserias diariamente. Y yo creo que eh, a ti te beneficia pedir perdón o que te pidan perdón o te beneficia que te ayuden a que tu país prolifere y a que tu trabajo vaya mejor y a que tu familia vaya hacia adelante. ¿Tú con qué quieres vivir? ¿Con lo que dicen los demás o lo que a ti te hace falta? Siempre digo lo mismo, amigos, pensar en lo que realmente os falta, lo que necesitáis. Esa es la verdadera historia. Ir para atrás, eso es absurdo. La gran mayoría del ejército de Cortés eran nativos de la zona de que luchaban contra los aztecas porque les estaban masacrando. Bueno, no fueron más de 500 hombres. Eh, los de Hernán Cortés fueron con un puñadito de caballos, algunos perritos y conquistaron México. El grueso de las tropas eran tribus que iban en contra de la eh, en contra de los aztecas esto no lo digo yo lo dicen, lo dijeron los propios aztecas y esto está recogido aquí en Sevilla ¿eh? en el Museo de Indias lo podéis visitar ¿eh? escrito ¿eh? por ellos Alberto Sancho, España ¿crees que cambiará internet tanto como dicen? nada ¿La nueva ley recién aprobada? En mi canal no. Porque yo no subo fotos, yo no subo música, yo salgo aquí a pecho descubierto, cuando hacemos algo diferente salimos a grabar con nuestras propias imágenes, grabadas por nuestros propios equipos que los tengo por aquí repartidos. Yo no lo voy a sufrir. Y llevo ya un tiempo implantando esto en mi canal. Imágenes, pues bueno, puedo poner alguna de contexto que sea bueno, de algún diario digital, bueno, tal, pero eso no incumple el artículo 13. ¿Eh? Otra cosa es que tú te bases en esa imagen forever ¿eh? y estés ahí, pim, pam, ¿eh? como te vienes arriba y venga, venga a poner imágenes. Ahora ya el formato europeo pues, va a cambiar y el formato europeo va a ser este, directos, Vídeos a viva voz, in situ, entrevistando a la gente, haciendo documentales. Yo ya llevo así desde el año pasado. Sí, desde el año pasado. ¿Mm? Desde septiembre del año pasado llevo así. Que empezó esto a sonar. A mí me va a afectar nada Como se dice aquí, nada A otros, no es que les cierren el canal, es que no, no podrán hacer vídeos. Porque si no montan... ...el OVNI con el extraterrestre volando y... Uh, uh, ...no saben hablar a cámara. Hay muchos que no saben hablar a cámara. Entonces tendrán que aprender, digo yo. No me alegro. Tampoco me entristece. Bueno, sí, esta noche no duermo. Bueno. Llevamos casi una hora, ¿eh? Estoy aquí... ...aquí dando caña. A ver... Dice España, eh, dice Alberto Sancho, España, ¿quieres que cambiara internet. Vale, ya te he contestado. Eh, Marta, Mónica y Z. Los embarques se hacían con lo peor de lo peor. Presos y delincuentes, porque nadie se embarcaba en esa época. Claro. Claro, por supuesto. Ángel Pablo Quintana, yo soy orgulloso de ser argentino y tener en mis venas sangre española. Claro que sí. Ahora está muy de moda en España. ¿De dónde eres? Soy de aquí. ¿Y tus padres? Pues de España. ¿De dónde van a ser? No, pero ¿de dónde? ¿Andaluces, vascos, gallegos, catalanes? Pues no, mis padres son andaluces. Y yo soy catalán y vivo en Andalucía. Fíjate qué cosa más rara. Pero bueno, hay que estar orgulloso. Claro que sí. ¿Qué piensas de Vox? ¿Crees que puede ser un mejor futuro para España? Ya lo he dicho antes, yo creo que si lo que dicen lo van a llevar a cabo, yo creo que sí porque se van a cargar un montón de historias dentro de la economía española que no valen para nada que nada más que vale para romper España y para romper un montón de cosas si van como van que van con una fuerza arrolladora y he visto hoy, hoy he visto unas encuestas que yo no sé de dónde sacan esas encuestas. Pedro Sánchez gana en todas, hasta en, hasta en, en Kenia. ¿Eh? Yo lo siento mucho si molesto a la gente. Cuidado, el voto es libre, la opinión es libre siempre y cuando no se falte al respeto. Yo creo que como va Vox creo que sinceramente puede haber un cambio, ¿eh? Puede haber un cambio y de hecho aquí ya en Andalucía, como están dentro del gobierno andaluz, están tirando de muchos hilos y están levantando muchas alfombras. Y van a salir casos de corrupción a mansalva y que se van a sentar mucha gente en el banquillo de los acusados. Espérate. Ay... Mike Lizarraga, saludos, te admiro mucho. Pues muchas gracias. Es un placer. Bienvenido. Dan Jess dice, cayó un meteorito en Alaska. ¿Qué más hay por aquí? Wow, ¡Qué rápido vais! Dice, ni Hedy ni Sid. Me pasaré para ver el vídeo de Alba. Muy bien. Pasa los links, Albita. Ah, sí, está por aquí. ¡Albita! ¿Qué ha pasado? Aquí de testigos. Eh. Y es que me he perdido ya. <risa> Dice Federico. Hola, Fede. Dice Rafa, ¿qué onda? Nos mandan a los Reyes y a Sabina. Creí que éramos amigos. <risa> ay A ver, voy retrocediendo porque es que os he perdido. Perla Zapata dice, claro, Rafa, el humor es clave. Yo tengo amigos españoles, geniales, también como tú. Por norma general, el español es así. ¿eh? Eh, somos muy, muy de la broma y nos gusta la buena vida en el buen sentido. Eh, somos muy trabajadores, el español es muy trabajador. Eh, es bien sabido que en la historia el español ha, ha viajado fuera y muchos han vuelto y, y han traído... pues pues eh, dinero, porque aquí había mucha pobreza hace muchos años. Y España no siempre ha estado como ahora. ¿Eh? Mis abuelos, pobrecitos mis abuelos, ¿dónde estarán ya? Pero mis abuelos hablaban de, de esa España en blanco y negro y era, era terrorífico, era horrible. Y que tenían que viajar muchos hombres y muchas mujeres y muchas familias fuera, a Francia, a México, se iban a Venezuela, a Brasil, se iban a Argentina... A Italia y, o, o a otros sitios y volvían y traían ahorros y con eso podían montar un pequeño negocio aquí que luego, pues bueno, los gobiernos que han venido después han cargado todo eso, ¿no? Pero es así. Vamos a ver, ¿qué más tenéis por ahí? ¿Qué sabes sobre el grupo del foro de Sao Paulo? El partido Morena es el que gobierna México, es parte de ese grupo. Saludos. Pues no lo tengo muy claro, Luis Felipe. No lo tengo muy claro. Hay muchas cosas que no me quedan claras. Y antes de dar una información mala, ¿eh? la comprobaré. ¿Mm? Cuando algo no lo sé, pues no lo sé. A ver, más el español, es el tíbero romano. Aníbal. Bueno. Saludos desde Medellín, Colombia. Erwin Rommel, de Desert Fox. El zorro del desierto. Buen estratega. <tose> Gess dice, me encanta estos vídeos, Rafa, estoy loca con tanta pregunta. Imagino tú. Pff, yo Ya me duelen los ojos. Seguro que los tengo colorados, colorados. ¿eh? El, eh, Aníbal dice, la edad media de la población española era un 30% visigodos y un 70% celtíbero romano. Bueno, eso no se puede calificar así. ¿eh? Depende, depende. Depende, pero bueno, no es mal dato. Dice el término hispano es manipulado aquí en USA. Yo soy hispano. ¿Lo dudas? Soy hispano. ¿Has visto? Soy hispano. Vamos a ver. Maestros de Luthier, gracias. A ver, Boronez, tema rarito, mundo ufológico. Bueno, veo que esto ya decae y me vais a dejar que me vaya ya. ¿eh? <risa> Géscart dice, ¿sabes si es verdad que algunos países como Australia, Chile, Uruguay y España están ayudando con dinero el estudio de metamateriales? Pues no tengo ni idea. A ver, que yo sé de un montón de cosas, pero todo no lo sé. Bueno, un montón, de algunas. ¿eh? Agustín Torres. Te preguntas si eres espejo o tiene otro... No, eso es apellido. ¿Ves? ya te hacen preguntas a ti, Alba. ¿Ves? Tenías que haber entrado. ¿eh? Pues nada, ya es muy tarde. Eh, sí, tiene, Alba tiene un, un vídeo sobre el tema de Borones. ¿eh? Además, hemos hecho algún directo también allí ayer o antes de ayer, ¿no? Alba, en tu canal. ¡Guau! Dice Rafa, eh, madre mía, esto va ya, va, se ha desbocado esto para mí. ¿eh? Dice Peggy, dice Rafa, en Argentina, ciudad de Monte Grande, cayó una esfera que provocó una gran em Explosión allá por el 2011. Sabes algo de ese caso ovni? Sí, sé sobre ese caso ovni. Y aquello se silenció. No se habló más. Aquello no tuvo trascendencia. Y de hecho, las autoridades argentinas pues le quitaron hierro al asunto y dijeron: va, esto es un meteorito, ya está. Y no se le dio más bola aquello. No se habló más. Mm -mm. No se habló más. Si quieres podemos investigar, Peggy. Le decimos a Alba que tome nota y hacemos un día un directo hablando de eso. Porque es un tema muy bonito. Es un tema que hay que hablar de ese tema. Me gusta ese tema, sí. Ya me he perdido. Ya me he perdido. Dice, la verdadera historia, dice Atrello Porcros, dice, la verdadera historia antigua está guardada en textos ibéricos y la estructura de se diseminadas por toda España. Es por eso que los quieren dividir. Pues sí, seguramente Mr. Looper Lovercraft Underground Dice Rafa ¿Cómo ves la movida a futuro del vapor y el tabaco? Pues que ahora el tabaco cada vez era más malo Cada vez era de peor calidad Yo recuerdo Que el tabaco de antes no era el de ahora ¿eh? Para nada Y que esto está triunfando más Pero bueno me estoy tragando el líquido. Es que no tengo batería. Estoy aquí chupoteando aquí y no tiene batería. Dice Alba que otro día entrará. Bueno, eso a petición popular. ¿eh? Si queréis que entre Alba, pedírselo. Alba, entra, por favor. Y entra otro día. Venga. Félix Ruth. Rafa, ¿sabes por qué algunas personas vemos y escuchamos a los supuestos fantasmas y otras no? Pues te puedo decir una cosa. Ese es un tema que he estudiado yo mucho tiempo, porque quizá hay personas que tenéis algo especial. ¿Qué me dices? ¿Eh? Nos vamos a ir ya. eh. Rafa, desde El Salvador. ¿Crees que Soros también tiene que ver con las maras aquí? Perla Zapata. Hombre, date cuenta que Soros favorece la... el narcotráfico y las drogas. ¿Eh? Y no lo digo yo, lo ha demostrado él durante mucho tiempo. No lo digo yo, lo ha demostrado. Chicos, nos vamos a ir ya porque ya ha ah, llegado abajo. Saludos a ti, Peggy. Eh, parece que te falta un paquito a un... ¿Un paquito o poquito resfriado? No, bueno, sí, estoy todavía así medio, medio con el resfriado. Pero es que esto no tiene batería. Y claro, tú le das aquí y te salta el líquido. Y como tiene mentol, pues cuando le das para adentro, uf, te lo tragas tú y parece que te estás comiendo un caramelo de menta. <risa> ¡Uh, qué rápido va esto! Madre mía. Bueno, chicos. Que muchas gracias, que me lo paso muy bien con vosotros. Soy gente encantadora. Eh, Paquito, no. Que me voy a ir. Que os digo de verdad, soy gente maravillosa, eh, salvo a estos que me llaman pendejo. Al final me voy a poner aquí pendejo. Me hace una camiseta que pone pendejo. Y no sé, así será más divertido. Me reiré, ¿no? Eh. Me lo paso muy bien con vosotros eh, y no sé, y yo me tiraría aquí horas y horas y horas y yo me imagino que a vosotros también os, os está gustando el directo, ¿no? Pues nada, seguiremos eh, haciendo cositas, seguiremos trabajando, seguiremos aquí al pie del cañón. Eh, yo sé que a veces puede resultar que para muchos... Os eh, contradigan las ideas de lo que yo digo. Pero bueno, eso es tan fácil como no hacerme caso. Tampoco os lo toméis ahí que parece que os voy a comer. No, el que no crea en lo que yo diga no, es libre, por supuesto. Pero hay gente que como no eh, comulga con lo que yo digo, pues insulta. O bueno, pues insultar. Si, si, mira, esto es un ratón. Y el gato se come al ratón. Bueno, no, este ratón no. Eh, este ratón es para borrar lo, los insultos. Me iba a enrollar aquí de una manera rara, ¿no? Chicos, muchas gracias. Un saludo a todos. Nos vamos ya. ¿eh? Bienvenidos a los nuevos que ya habéis conocido este canal. Gracias por estar aquí. Gracias Alba. Gracias Paco. Gracias moderadores. Gracias amigos. Y gracias a todos. ¿eh? Dice Mr. Slake Latino, Latino, dice nos hubiéramos quedado hasta las 5 de la mañana. Bueno, tampoco te pases, ¿eh? Un besito a todos, muchísimas gracias. Atentos a los vídeos, que vamos a seguir subiendo cositas. ¿eh? Mañana más, ¿eh? si Dios quiere, como decía aquel, y a seguir trabajando. Y ya sabéis, artículo 13 aplicado, ya no podemos subir cosas extrañas. Serán de viva voz, de viva voz. Y estudiado, y el que no estudie y que copie, ¡zasca! Le quitarán el vídeo. ¡Qué casualidad, amigo mío! Pues nada, chicos, yo por mi parte me voy a descansar. Llevamos más de una hora. Quería hacer este directo de preguntas y respuestas porque ya hacía mucho tiempo que no lo hacíamos. Así que gracias a todos, buenas noches y nos vemos en un próximo programa. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao!